¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un vídeo de jugando una hora con Crash of Cars. Bueno, como estáis viendo chicos tenemos 9500 de oro, 685 gemas Tenemos que hablar de la nueva actualización que no hemos hablado todavía Pues ha salido ya ese nuevo coche oculto y os traje ayer el vídeo Si no lo habéis visto, os dejaré aquí arriba en el enlace de notificaciones el vídeo para que lo veáis y lo podéis conseguir bueno ese es el coche estáis viendo ahí ese es el nuevo mapa que todavía no he jugado ahora jugaremos vamos a abrir máquinas vamos a jugar vamos a ver los nuevos coches esos coches fusionados nuevos etc etc vale chicos entonces voy a pedir que me deis una gran cantidad de like tengo muchas ganas de hacer este vídeo muchísimas eh, no he visto la hora pero digamos que hemos empezado a las cinco y media chicos, llevamos dos minutos más o menos, no lo sé y nos vamos a estar una hora entera así que, mucho apoyo quiero al vídeo chicos, voy a estar una hora entera jugando con vosotros coger patatas, palomitas vuestra bebida si queréis estar conmigo esta hora si no, pues adiós muy buenas y, bueno, qué iba a decir pues eso, que 10 deis, deis, deis, deis, una gran cantidad de likes, vale chicos, por el esfuerzo, entonces voy a pedir venga eh, mi mejor vídeo tiene mejor vídeo en torno a likes, puede ser tengo un par de vídeos con mil likes entonces, puede ser que sean muchos, somos cuatro en el canal más o menos, eh, mil a lo mejor no son muchos, pero mirad, si llegamos por ejemplo si llegamos a, hmm, no lo sé. 500 likes. 1000 likes. Venga, 1000 likes. Voy a decir una burra de likes. Puesto que si llegamos a 1000 likes, pienso subir un día entero jugando a Clash of Cars. ¿Vale, chicos? Entonces, 1000 likes y un día entero. 24 horas. No digo más, ¿eh? Bajar abajo, dejar el like si queréis que esté un día entero jugando a Clash of Cars. Ahora jugaremos con el nuevo bocho oculto. ETC, ETC. Bueno, vamos a comenzar a hacer algo. Vamos a abrir, mira, vamos a abrir así de primeras unas. Vamos a ponerle unas 10 máquinas. Bueno, y con las máquinas que vamos a abrir en este vídeo, ya medirás la cantidad de legendarias y de coches que vamos a tener. Esta carretilla y mira, como no, maximizado ya. ya vamos, vamos a abrir alrededor de 10 máquinas y vamos a ir viendo cositas ahora después vamos a abrir estas pocas de máquinas y hablaremos de la actualización que hay muchas cosas de las que hablar Eh chicos mira va. llevamos dos máquinas de momento Uf, qué ganas como veis ahí está el nuevo tema de que se saltan si vosotros queréis las animaciones de las máquinas y como veis ha salido este nuevo coche Coche de la última actualización, coche payaso, que a mí personalmente de los que han metido creo que es el que más me gusta. Mirad como ahí en la parte del techo tiene un sombrero con un muelle y no solo es el coche, sino que el muelle se mueve. Está muy chulo, muy chulo, me gusta mucho. Un like, un like para Crash of Cars, claro que sí. Que se lo merecen, que... Alrededor de un mes, dos meses, ya sabéis que nos traen nuevas cositas Hay nuevo modo de juego, hay que decirlo también Poco a poco el coche, bueno, no sé qué está pasando Pero en esta apertura nos están saliendo coches nuevos Vale, coche nupcial, también de esta última actualización Así un coche de bodas, no está nada mal El coche de payaso ya os digo que me ha gustado bastante Ahora jugaremos con ellos, evidentemente Vamos a estar una hora entera Espero que eh, no me quede sin ideas, sin cosas que hacer. Espero que no. Madre mía, pues sí, con la cantidad de likes. O sea, de likes, bueno, sí, de likes que me vais a dar. Por lo mucho que me estoy esforzando, chicos. Bueno, vamos a ver. Llevamos, hemos 95 hasta 85. Vale. Quedan, quedan, quedan. Cuatro máquinas más, ¿vale? Hasta 8500. Esta carretilla de mina otra vez bueno bueno hay nueva pintura no sé si lo he dicho ya la veremos que todavía no está disponible pone que próximamente se podrá conseguir Está camión de misiles esa épica bueno maximizada pero ya sabéis que épica es mejor que otra cosa porque bien venga va perfecto chicos primera legendaria primera primera legendaria ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ya nos pueden ir saliendo nuevas legendarias. Por favor. Vamos. Bien. La moto que la dimos, no la teníamos. Bueno, primera legendaria en apenas menos de 10 máquinas. Venga, chicos. Oh, ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de, de vaciar esas monedas! Vamos a acabar. Bueno, ya es que hoy sin querer. Estoy, hago, estoy siempre acostumbrado a... Estar así dándole a las máquinas. Y ahora me salto las, las animaciones. Vamos en un periquete. Bueno, última máquina. Ahora vamos a hablar un poquito de la nueva actualización. Está común. Bueno, salto las animaciones. Dejarme abajo en los comentarios. ¿Qué os parece esta nueva opción de saltar las, las animaciones? Bueno, este también de tropa. Que lo dimos para el último que os he fusionado. Que creo que fue el robot ese explosivos y bueno, venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, han metido nuevos coches. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver los nuevos coches. Estos son los que tenemos ya. No me no, no te salgas. Te salgas. Bueno, el coche músculo, que lo dimos, no lo tenemos. Fantasmal, más de lo mismo. Y estos que los teníamos, pero como tuveis instalar el juego, los perdimos y mirad estos son nuevos coches estos son comunes de la nueva actualización furgoneta de correos bueno carry lana aquí este no se aprecia muy bien pero tengo ganas de verlo coche fúnebre hay un coche nupcial. ya habéis visto que nos ha salido y hay un coche fúnebre también bueno, estos son los coches ocultos chicos los tenemos todos y cada uno hasta ese último que si no lo tenéis ir a conseguirlo es muy fácil tengo un vídeo explicando de cómo se hace. Hipercoche. Mira, vamos a ver por aquí. Bien, bien, todos. Hola. Taza de café, nuevo coche. Está muy guay. Claro que sí. Y no hay ninguno más. Mmm, Bianchi que es de prestigio. Y este coche, sí, sí, sí. Este coche payaso que nos ha salido antes, chicos coche de payaso me gusta mucho, luego jugaremos con él, ya va, aquí épicas nuevas, barreminas nada, coche energía, que creo que lo podemos conseguir ya que es de la pasada actualización pero necesitabas gemas para comprarlo y este camión troncos épico que este sí que necesitas comprarlo con gemas, es de la última actualización. Y bueno, ahí está la ambulancia. No tenemos ninguna ambulancia. Ningún tanque. Bueno, y esta avioneta que hasta ahora no se podía conseguir y la vamos a conseguir si queremos. Bueno, en la máquina del tiempo que va a seguir siendo de gemas, de gemitas. Y bueno, que la podría comprar. Sí, que quiero. No. Yo prefiero guardarme las gemas para hacer otras cositas. Venga, vamos a seguir sí, Bueno, vamos a echarnos Que me gusta a mí, el payaso El coche payaso nos vamos a echar una partida Venga, ¿por qué no? Why not, vamos a seleccionarlo Vamos a jugar en este Nuevo mapa Bueno, bueno, bueno, bueno Así me revientan ya Ahí está No sé, me acabo de meter así de primeras eh, Parece Qué poquita gente esto que es Esto que es te puede coger, te lo llevas ¿Sí? ¿Aquí? Bueno, nos caemos al agua Vamos a darle un poquito más de vueltas Aquí está ese cañón de riel Con su barrio por aquí Bueno, bueno, bueno, el puente, sí señor ¿Y ahora qué? Pues menos mal Pues ya pensaba yo que me iba al agua Ya pensaba yo que me iba al agua bueno, y un coche oculto tiene que ser epiquísimo Está guapísimo el mapa, ¿eh? La. Como así, por decirlo, zona nuclear. Bueno, ¿Y eso qué? ¿Y eso que es un ventilador que nos empuja con el aire. Está muy chulo. ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno, bueno. Eso faltaría que nos pudiésemos meter por ahí. Aquí vamos por aquí arriba. Vamos a ir cogiendo coronas. Bueno, bueno, bueno, sale ya hasta rojo el, el cañón riel. Mm, me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. En menudo fregado me he matado. O me sale a mí ahora mismo. ¿Tú qué? ¿Saltas o qué? Pues menos mal. O me sale ahora mismo a mí para curarme o cualquier golpe me revienta. Vamos ahí. Si es que no tengo vida, habéis visto la barra. Cero de vida. Cero de vida. Ayuda a dar lo mío, coge mis coronitas. Coge coronitas, David. Coge coronitas. a 15. 15, 15, 15. Vamos a pasar por aquí, que todavía no he pasado. Bueno, bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué? Vamos, le quita las coronas. Le quita las coronas, vamos. Uh. Cuidado, cuidado. Man, ya me he despistado Mira, ese, si se ha metido en el hoyo. ¿Lo habéis visto? Mira, mejor. Ahí está. 8.500 de oro, chicos. La de vídeos que me he visto. Ya sabéis que yo no uso hacks. Eso es para perdedores. Claro que sí. Que no me enteré yo que, que vosotros lo usáis, ¿eh? A ver qué pasa vamos a abrir más máquinas vamos allá, 10 más masé eh, chicos y seguimos hablando vamos aquí, tengo aquí un soporte donde dejo el móvil siempre vamos a dejarlo mientras estaba jugando no lo he utilizado claramente camión de lados maximizado más 2 y a ver también los niveles que subimos me gustaría subir no sé 95 eh, son 95 máquinas 95 máquinas que se dice pronto. Bueno, que mínimo, que a lo mejor. Dos, tres niveles. Venga hombre, Clash of Cars, no mejor, ¿eh? Me tienes que subir tres nivelicos. También es, hay nuevos coches que me pueden salir, por lo cual me van a dar más experiencia. Entonces, no que me vayan a salir maximizados y me vayan a dar gemas, sino que hay nuevos coches que me van a dar nueva experiencia. Ya sabéis, estuvimos ya a nivel 67, pero nos bajaron dos niveles, se me rompió el móvil, tuve que instalarlo en este nuevo, que bueno, lo recuperamos el otro día, pero estamos ya a camino del próximo nivel 68, que no sé en absoluto lo que nos van a mejorar en plan Power Up, si nos van a dar algo, algo de prestigio, plan coche, pintura, no sé nada. Quedan 20, 20, 20, 20 de experiencia. Que si nos sale, por ejemplo, una rara. Ahí está. Si no la tenemos maximizada, subiríamos ya. Con esos 20 de experiencia. Dámela. cacahuete Bien. Se mejora más 20 de experiencia. Subimos a nivel 68. 68. vale Se nos mejora la mina, que la subimos a nivel 6. Ni tan mal. Más 20 de duración. 20 segundos, chicos. Bueno, bueno, 20 segundos más, ¿eh? Mucho más. Está muy bien. Mira, va. Quedan 5 más. Este, 4 más. Otra morada. Saltamos. Animación. Ahí está. Carro de guerra. Ya maximizado. Siguiente. Que no pare la fiesta. La fiesta, chicos. Está. Venga. Ahí sí consiguiéramos una legendaria cada 10 máquinas. Imposible, yo creo que es imposible. Vale, una gemita más. 704 ya. Podríamos abrir si quisiéramos 7 máquinas legendarias. Que decidme abajo en los comentarios quién de vosotros ha hecho eso ya. Yo no. Bien, venga, taza de café, no coche de la última actualización. ¡Qué chulo! Qué chulo, mire, tiene un dibujo en plan corazón Con el café y la espuma Muy bien, muy bien, Crash of Cars Claro que sí Otra morada, bueno Están saliendo cositas, no todo el rato comunes Me parece a mí que en estas 10 máquinas no va a salir Ninguna legendaria Coche neón más 2 Pero también A saber la cantidad de gemas con la que nos colocamos hoy Quién sabe si 100 más O a saber este triciclo, triciclo, más 7. Dame algo, dame algo y subamos de experiencia, que tengo muchas ganas de subir de experiencia. Una común. Tengo que mirar las máquinas que hemos abierto ya. Que no me quiero pasar. Vale, nos hemos pasado, pero al menos nos ha salido este coche nupcial. Que es nuevo, ya lo tenemos al 2. Ya vamos hasta aquí, vamos a hablar un poquito más, os voy a enseñar cositas mirad, nos vamos a acercar hacia los coches fusionados tenemos el lowrider, concepto, furia, mini auto super este no lo tenemos, pues me quitaron el Humel ese o como se llame, no me acuerdo en, en, en, el mini tanque de hace poco, el gran veloce el helicóptero, vampiro, este que nos falta un tanque y un ariete a ver si los consiguiéramos en este vídeo moto de plasma robot explosivos que es el último que conseguimos por aquí tenemos este que no sabemos cuál es necesitamos el swing tenemos dos faltarían siete y este que es de la última actualización que parece un avión no parece es un avión seguro parece un caza militar y qué se necesita mirar necesitamos eh, dos camiones de misiles Por esa parte perfecto Porque tenemos ya cinco vale. Dos furgones SWAT Tenemos ocho, bien Ahora, tres aviones Tenemos cero Muy raro va a ser si en este vídeo sacamos tres Que ojo, que puede pasar Sí Que es muy difícil también Vale, y un Seis coches fúnebres De la nueva actualización Que bueno, espera que nos salga y ya hablamos pero tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta tiene ahí unas ruedas tiene pues, así forma triangular que tiene pinta de que va a ser muy rápido hombre no, no te vayas y bueno a ver si se nos saliese esos seis coches fúnebres, aviones etc. el avión es que tengo ganas de tenerlo porque todavía no lo he utilizado es de hace ya un tiempo y me gustaría tener esa nueva legendaria a ver, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a echarnos otra partida Venga, con este que me ha gustado Me he quedado con ganas de hacer un poquito más eh, Instalaciones, que no lo he dicho antes, es el nombre, nombre del nuevo mapa Venga, pero ahora, en serio, eh Si me callo, es que estoy concentrado chicos, voy a intentar hacer todas las coronas que puedo Si no me matan, ni me quitan las coronas como acaba de pasar Madre mía, qué cabrito ese. Me ha quitado todas mis coronas. Lo mato yo y me las quita. Pues muy bien, claro que sí. Por ahí está el ventilador. Hemos ya poco a poco conociendo este mapa. Vale, eso no me gusta nada. Empieza a soltar eso. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Venga. Bueno. Así si creas soft cars Bueno, bueno, bueno. Que me caigo por ahí. Por aquí, ¿qué hay? Por aquí. Bueno, por ahí no hemos ido antes. Por aquí está esto. Pero bueno, y estas rocas. Qué exagerado, ¿no? Son árboles. Qué guapo. ¡Sí, señor! Bueno, y señor... Pone por aquí, parecía que se podía ir. ¿Qué hay? Aquí hay más cosas. Madre mía, grass of cars. Vaya sacada. Esto qué. Bueno, está chulísimo, ¿eh? Esta es... ¿Y por qué no le he dado? Ya me van a matar y no he conseguido vamos, ni una mísera coronita Bueno, ahora jugaremos también con el nuevo coche oculto ¿eh? Que tengo ganas de probarlo, no lo he probado Y hay que probarlo, claro que sí Hay que saber cómo van cada uno de los coches Venga, somos el rey de la pista, por así decirlo 10, 11, ya me van persiguiendo un poquito. Ahí están esas nuevas minas mejoradas, nivel 6, chicos, ya lo sabéis. ¿What the fuck? ¿Salen por ahí rayos? ¿Y cómo me avisan? ¿Me han avisado? O sea, ¿se defiende algún piloto ahí rojo o algo? Ni ¿Mm? idea. Ahora mismo vamos a jugar ahora después. Con el payaso ya no jugamos más. Ahora después vamos a jugar con el robot de explosivos. Que me dijisteis que en el vídeo que subí de él no había cogido ninguna mina porque su especialidad es coger las minas que van soltando a los rivales. Y ahora después vamos a jugar con él. Claro que sí. Mira, vamos a abrir 10 máquinas. Voy a dejar mi móvil aquí otra vez. Común. El buggy arenero. Maximizado, venga abajo no me das cosas maximizadas por favor vamos a abrir 9 que antes nos hemos pasado y hemos abierto 11 es cosa mía o los colores de las bolas están un poco cambiados bien, el coche fúnebre ya solo faltan 5 <risa> ya solo faltan 5 claro que sí. venga la avioneta, dame la avioneta quiero la avioneta ¿eh? en este vídeo o el tanque o el ariete me pongo contento con cualquier cosa, pido poco. Pero cosas que no tengo, por favor. Pagón de guerra, no, el pagón de guerra no. El ariete, que es muy parecido. Y de la misma actualización. Otra morada. Venga. Bueno, la taza de café, más 20 de experiencia. Ahí está. Venga, que vamos directos al nivel 69. Y quién sabe si entraremos el, ya en los niveles 70. Me gustaría mucho, ¿eh, chicos. Me gustaría muchísimo. El de nada, me da una gema. El totem lo tenemos ya más que visto. A ver, a ver, a ver. épica. Bien épica. Cruzo los dedos. Va. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Eh, también vamos a ver los más 5 gemas mira que tengo épicas sin máximo pero me salen siempre las maximizadas Ay, por ejemplo las bolas estas azules están como más oscuras antes cuando no se ha salido la legendaria ha sido como que estaba muy brillante muy foforita a ver si sale otra vez y lo veis por ejemplo vamos a ver qué va a salir ahora a ver, la, las azules están como un poco más oscurecidas, color más mate, no tan claritas como antes, más color cielo. Esta montaña rusa, esos coches ocultos al máximo, claro que sí, montaña rusa, y, ¿fue el primer coche o es cosa mía? No lo sé exactamente, bueno, estas bolas rojas están también más claritas que antes, eran más oscuras. Me salen las que ya tengo maximizadas. Por Dios. Bueno, al menos no le hago un favor que me dan 5 gemas y mejor que una común que te da una sin lugar a dudas. Venga, morada. Está lila. Es más, color lila, no morado. Coches escalofríos. Mira que lo dimos, ¿eh? Ya para un coche fusionado. Pero es que lo tenemos otra vez al máximo. Ya me he vuelto a pasar. Vale, hemos abierto 10 máquinas, no 9. Venga. Ahora, ¿qué más puedo hablar, chicos? Bueno, sí. Vamos a buscar, voy a coger el móvil. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Hay hmm, un nuevo modo de juego. Mirad. Voy a cambiar de coche. Voy a coger el nuevo coche oculto. Para que lo veáis. Selecciono. Y nos vamos a ir al país de invierno. Que es ahora mismo donde está el nuevo modo de juego, que es un modo competitivo de Clash of Cards estaría muy bien que lo hicieran competitivo para que así se apuntara mucha más gente, jugáramos muchos más una partida todos contra todos, se empieza en 15 segundos más o menos ahora nos van a emparejar con unos jugadores, unos vamos a ser rojos o azules y otros igual hay un equipo rojo y otro azul bueno bueno me tiene pinta de que vamos a ser rojos Por la banderita que teníamos Bueno, tenemos tres minutos Como estáis viendo Y nos tenemos que reventar con los azules Vamos a ver Coge ya algo Bueno, ya vamos perdiendo Por ni tan mal Bien, bien, bien Hemos matado a uno, eh Que no nos maten Hemos matado a uno Pichichi Pichichi La he cargado un poco, ¿no? ¿Verdad, chicos? También es que vamos con este. Este para acá, ¿eh? este para acá. Ven, ven, ven, ven, ven. ¡Hala! Pues gracioso. Vaya, el susto se ha pegado. Madre mía, qué malo que es mi equipo, ¿no? Y yo también. Y yo también. Vale, por ahí hay uno que hemos dejado antes tocadísimo. A ver si lo encontramos. Coge la vida. Me la has quitado, compiñero. Me la has quitado. Venga, venga. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. dale, Vaya, matado. Venga, otro azul por aquí. Venga, ahí los azules. ¿Dónde estáis? Tienen miedo, chicos. Saben que les vamos a ganar. Dale, dale, dale, dale. Pero quítale vida. Dale. ¡Wow! Oh, ¡Wow! Oh, me reventó. Fatal, eh, chicos. También os digo que con otro coche las, coches, las cosas serían muy diferentes. Vamos a por ellos. Este, iba a decir que no está perdido, pero es que nos acaban de hacer otro punto. Bueno, bueno, yo me meto por aquí con este coche oculto nuevo. Que bueno, no va tan mal. Hay algunos que son peores, la verdad. Mirad, le queda poca vida. Bueno, coge el coge el lanzallamas, ¿será posible? Ven para acá, ¿dónde estás? tenía fichado No le doy a nadie ahí está, ahí está el azul No, hombre, no Vamos Venga equipo Estoy jugando con bot Me acabo de dar cuenta, no estoy online. Penoso Bueno, para el colmo, me mato a, a mí mismo y a mi compañero. Primera partida, multijugador. Un fiasco. Madre mía, qué malos somos. Qué malo soy, chicos. Qué malo. Y los azules. Huyen de mí. Saben que conmigo no tienen ninguna opción. Venid, hey, venid a por mí, venid a por mí. Venid. Ven, ven, ven para acá, ven, ven. Tú también. Doble ejecución, chavales Temed Temed Gana el equipo azul Bueno, y esas dos últimas Mirad, una más El mejor de mi equipo, sin duda Eso sin duda bueno, Ha habido por ahí un cabrito Que ha hecho cinco He muerto tres veces, pero es que hay uno que ha muerto un puñado O bueno, también hay que decir Que no están... Buenas monedas en esta última actualización, creo Que han subido el tema de las monedas No estoy seguro, luego lo veremos otra vez Jugaremos otra vez Este modo de juego Todavía queda tiempo, ¿qué es? Eh? Hmm, pues llevamos media orilla, ¿eh? Si no nos damos prisa No vamos a abrir todas las máquinas ¿Le Vamos a abrir más máquinas hmm, Quiero legendarias, ¿eh? Dame legendarias, que sus casos. Dame más legendarias He estado mucho rato Mirando vídeos para que tú ganes dinero con tu partner ¿Eh? Muchos vídeos me he visto Así que dame legendario No me des coches plátano por favor Coches plátano no Comunes, me da comunes Pido legendarias y Glass of Cards ¿Te da comunes? Claro que sí Sí señor, juego maximizadas Comunes maximizadas ¿Exto gracias. gracia? Yo creo que cuanto más pido, más me fastidia. ¿eh? ¿Cuanto más pido, más me fastidia? Hágame la gorra de helado A ese así tenemos un poquito más de suerte. A este hat, back, este no vale. Venga ahora, la suerte empieza ahora. Legendaria. Me sale una común. Ay. Venga, la suerte tiene que cambiar. No pueden salir más comunes y maximizadas. Morada, bien. Venga, poco a poco. Poco a poco, claro que sí. Grifinelli, bueno. Grifinelli, que ya no vamos a poder subir más, pero al menos no lo tenemos maximizado. Venga, cuatro más, eh, chicos. Cuatro más. ¿Qué me das? ¡Bien! ¡Legendaria! ¡La gorra, la gorra! Bien, bien, vamos, vamos, vamos ¡La violeta! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien! ¡Bien lo que queríamos, el avión! ¡Legendaria! ¿no? Vamos a jugar con ella, ¿eh, chicos? Claro que sí, ahora La voy a probar, la voy a probar ahora mismo Venga, tres máquinas más Bien, ya me dejo la gorra Más ratito, así ¡Ah! Más legendarias Más legendarias Venga, vamos Común. Bueno, no hemos subido de nivel, pero. Claro, nos han dado 80 de experiencia con la legendaria. Venga, venga, más legendarias que subamos nivelitos y cositas. Bueno, épica. Uy, que ya le he dado la al máximo. Dame el ariete, el ariete, por favor. El ariete. Dame el ariete, Crash of Cars, el ariete. Bueno, común, no le vamos a hacer un fe venga De estas 10, de 30 máquinas 2 legendarias, ni tan mal Bueno, el fantasmal Ya lo tenemos otra vez Que lo dimos, ya lo sabéis Más 10, y ya falta 85 para el próximo nivel 69 10 yes, máquinas, vamos a jugar con esa nueva Legendaria, claro que sí Ya, vamos a jugar con la avioneta. Vamos a jugar uh, uh, uh. Mm -hmm. Venga, venga, venga. En eh, instalaciones. Ah, después jugaremos otra partida de esas competitivas. Tienes que hacer en plan, Clash of Cards, equipos, que te puedas meter en algún tipo de clan, por así decirlo, como en Clan Royal, que hayan teams con sus grupos y que compitas cada mes o cada semana con otros equipos en hacer más coronas, más puntos. Bueno, bueno, bueno. Vamos volando. ¡Qué calidades! ¡Qué calidades! Esto es otro nivel, ¿eh, chicos? Esta avioneta es otro nivel. Un poco difícil el manejo, pero. Está muy guay, ¿eh? Está muy, muy, muy guay. Ya, pero. No me coge corona ni nada porque va volando. Baja ya al suelo, por favor. ¡Baja al suelo! ¡Baja al suelo! ¡Ah! ¡Hala! Al carrés. ¡Hala! ya se ha ahogado. <ríe> Qué poco va a con esto. Ya. No hueles más. No hueles más, ¿eh? ¿Qué queremos? Eso. Muy bueno, bueno, bueno. Y aquí la que salía antes ha sido impresionante. El rayo que me ha pegado me ha fulminado. Pero fulmin ya estamos otra vez. Ya estamos. Me revienta por ahí. Revienta ese. Revienta. Le dio, le dio y lo reventó. Bueno, ese tiene... Oh, qué lástima Voy a por ti, amiguito Voy a por ti Bueno, bueno, bueno Aquí nos hemos beneficiado un poquito Venid, venid a por mí Que, que me voy a poner a volar Acercaros, bueno, acercaros Vuela, vuela Vuela, no me cojan las cajas Claro que sí Uf, Vaya tela Baja ya, hombre Baja ya Gracias. Pero que. Qué leche me ha pegado ese para mí destruirme. Venga, hombre, venga. Vaya usted a la caca. A la caca. A la cacota. No, hombre, no me ponga anuncio por favor. Anuncios no. Venga, 10 máquinas más, que se nos va el tiempo y me da a mí que no nos da tiempo a abrirlas todas. Venga. 10 máquinas más, eh, chicos. Vamos al lío. Hmm. Uh -huh. ¡Épica! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Ya lo tengo aquí. Muñequitos. Los muñequitos. El barreminas. Aquí a, al bebé de Agumon. De Digimon. El barreminas. Muy bien. Otra más. Bien, otra épica, dos épicas seguidas No me lo creo Te vas a quedar conmigo toda la vida Aquí, venga, sácame algo Hombre, pero dame la ariete Dame el ariete Bueno, cinco gemitas Venga, hasta 4.500 copas, eh, chicos Que me quitas la luz Mi amorada, ya no salen más comunes Coche cacahuete Nada, maximizado, más dos Seguimos Seguimos También deciros a los chicos que el tuad eh... <coughs> Perdón No lo he parado, voy a seguir de subirlo eh... Así que estaros muy atentos A los que lo veáis, claro Vais el Quad Madre mía, el Quad La que liamos con el Quad, aquí tirando confeti y todo mm, La vida La vida para que no saliese el Quad Ya va Quinta máquina Hueva. Hueva, hueva, hueva Vámonos Venga va, morada De rally Maximizado ya Mira. Uf, A ver si nos da Por ejemplo una épica que no tengamos Subimos ya de nivel Morada, por favor, más 20 de experiencia Que no la tengo maximizada Solo pido eso Coche plátano Que me, me revienta sale, El coche plátano me revienta que es una, no quiero decirlo que es una caca que cota venga, morada otra vez, morada otra vez venga, a ver qué sale bueno, onda retro, venga vamos mejorando cositas, más 20 venga, otra, otra morada más otra morada más y subida de nivel ahí está, que no la tengamos Maximizador. Nivel el máximo, ya sabéis, de las moradas. Nivel 7. <risa> A mí me da igual. Yo me sorprendo igualmente. Me pongo ahí expectante. Bueno, bueno, bueno. Es tan oscuro este azul que ya no sabía si era una morada o no. Venga, vamos. Totem, Totem. ¿Cuántas veces nos ha salido Totem? Nos ha salido ya. ¿Tres? ¿Cuatro en este vídeo? Tres seguro. Creo recordar. Venga, épica. Y en épica. Y en la próxima legendaria muy pronto, ¿eh? Pero muy pronto. El ariete. Dame el ariete. Dame el ariete. Dame el ariete. Bueno. Subida de nivel. Subida de nivel. 69. Hmm. Se mejora la salud al nivel 6. Más 65% de poder de curación. Madre mía. Lo que nos va a curar esto es impresionante. Impresionante. Mira va, va, a echar unas partiditas con con con el robot de explosivos. Robot, ¿dónde estás? Aquí, que lo vamos a probar, pasa que claro, tenemos poquita vida con él, lo tenemos al 1. Vamos al país de invierno, que es donde ahora mismo se están jugando estas partidas. Vamos a ver, quedan 15 segundos de preparación entre que se mete la gente. Y no sé qué más harás. Vamos al lío. No sé si. Sí. Venga, vamos a coger algo. Aprovecho. Bueno, bueno, bueno. Puedes ir quitando ya vida. Pero es que cojo y se la quito a mi compiñero. Bueno, te restauran la vida al empezar. Así que. Muy guay. en esta la tenemos que ganar, eh, chicos. Tenemos que ganar en este nuevo modo. Y lo que he dicho antes, estaría muy bien que metieran grupos, clanes, como en Clash Royale, por ejemplo que te hagan el juego un poquito competitivo que la gente pues se anime más a jugar y a estar día tras día metiéndose calle en plan ranking de, de coronas está a ver si le diésemos a alguien no sé por qué sale el rojo después de que consiguiéramos el coche nuevo oculto sale el rojo Me vamos a por venga vamos 1-0 ha matado a un compañero, vamos a ver si vamos por algún azul que tenemos el cañón de congelación ¿dónde estás? ¿dónde estás? que te reviento, ¿eh? ¿dónde estás? azul, azul esto bueno, ¿y los azules? Solo hay uno o qué? ¿qué pasa? ¿y este qué? ¿no le quema? ¿el lanzallamas? se está curando, ¿sabes? se está curando encima de todo ¿será posible? calla, que nosotros somos los azules Seré retrasado Retrasado nivel dios Claro, como antes éramos los rojos, me he hecho un lío Vamos, vamos ¿Vale? No le da ni una No me lo enciendas, eh No me lo no enciendas el lanzallamas en la grave que te enchufo con el rayo de congelación Ahí está, ven, ven, ven Y no le da Y no le da no. Claro que sí, y me mata Menos mal que mis compañeros son un poco más espabilados y vamos ganando. Yo no estoy para competitivo, ¿eh, chicos. Ahora también os digo este robot. Aquí en la nieve, es que recuerdo de que fuera mejor, pero aquí en la nieve va un poquito. Venga, ahí está. Toma. Uy, ese está más, más que muerto. Un golpe, un golpe para la tumba, eh. Que tiene que venir el coche fúnebre nuevo. Bueno, bueno, este viene por aquí, nos revienta. Ven para acá, sí. Ven para acá. Que no me mata ni al que quiere. Mm, se teletransportó. Bueno, es que hay un flipado del equipo rojo que se los está cargando todos. Nosotros, de momento, llevamos una muerte. Bueno, es que son los azules. Oh, son los azules. Vaya desastre Vaya desastre Qué malo soy Qué malo soy, de aquí no salgo De aquí no salgo, chicos Ay No mata a nadie No mata a nadie, bueno, me mata a uno A ver, aquí lo pondrá Bueno, el Isma Ismael, la que ali hay la que ya lia el isma. Se ha cargado a el isma del equipo rojo a 5. Esa ha sido la colma del pazo. Ya va. Vamos a abrir maquinitas. Vamos a abrir maquinitas. Que se nos va el tiempo, chicos. Que queda poquito ya. Queda poquito. Y sí, bueno, si nos tenemos que quedar un poquito más, nos quedamos. Que no va a pasar nada. Ay. Bueno, espero que os estéis entreteniendo un poco, chicos. Nuestras aperturas y todo lo que estamos haciendo. Ahora os voy a enseñar también la nueva pintura. Y no sé si realmente se me olvida algo. Si no, dejadme en los comentarios y ya subiré algún vídeo. Venga, común. Común, común, común. Siempre fuertes con Clash of Cars. Bueno, es algo que me hacía mucha ilusión hacer. Algo nuevo. Algo nuevo. Ahí está ese minuto Vamos camino del nivel 70. Estoy seguro de que vamos a subir al nivel 70. Que nos van a dar algún coche de prestigio. Algo seguro nos dan. Segurísimo, no estoy seguro, no no me acuerdo lo que te daban, pero algo no está rando. ¿Eh? Oye, ¿dónde dejar el muñeco? Vamos con Bulbasur. ¿Con Bulbasur? Bulbasur. Hacks Black. Maximizado. Claro que sí. Ya verás tú que después de este vídeo, parece que no, pero estoy ya, voy a estar una hora hablando y ya me duele un poco la garganta de no parar de hablar. Esta noche verás, estoy yo, afónico perdido. Venga, gente. Vamos, vamos. Voy a pasar. vuelvo a pasar. vuelvo a pasar, me va a dar una jambalaya donde no vayas. bajar un poco, que lo veáis. Voy a pasar. Volquete. Nada, nada. Venga, al lío. Mucha bola amarilla, ¿eh? Mucha bola amarilla. Ya, oh. En estas 10 máquinas es, Nos están saliendo muchas comunes Triqui triqui Bueno, ese hipercoche ya al nivel 2, sí señor Que conseguimos ayer Ayer El hipercoche lo conseguimos Lo conseguí siendo jueves Chicos Subí el vídeo por la noche Este vídeo lo estoy grabando el viernes por la tarde Aquí en España está, moto de nieve, esos coches que nos falten, coches ocultos y mucho como común, no te vayas hombre ya sé que no va a salir ninguna legendaria pero por eso, no te tienes que ir, que no, lo estamos pasando muy bien a ver eh, si sí, chicos, vosotros, aunque no sean legendarias, a que eh, os lo paséis bien conmigo en ese car del Mario Kart ¿Gustaría jugarse a Mario Kart? la verdad que es un juego que me gusta mucho, he eh, jugado siempre desde chico y me habéis dejado mucho en los comentarios que juega el Mario Kart 8 y bueno, me voy a pensar traerlo o no de momento vamos con el Toad, ¿eh? hay que acabar el Toad que no se diga que no acabo las cosas la última máquina, estas 10 y vamos a ver qué podemos hacer ahora pues no hemos visto lo de las minas explosivas con el robot no os preocupéis, vamos a utilizarlo otra vez la morada, coche retro y allá más 20 de experiencia, ya la próxima eh, nos va a salir maximizado. Fuera, fuera. Voy a cogerlo. Voy a cogerlo, voy a ver un poquito de agua. La tengo aquí fresquita. ¿Sí? Vamos a ver. Venga. Seguimos. En verdad, realmente podemos coger otro coche. Vamos a coger la taza. La taza que es morada, ¿verdad? Sí, venga, vamos a coger la taza. Voy a enseñar la pintura que no la he enseñado. Claro que sí. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Esta ya. Bueno, está guapísima la pintura. Pero claro, pone próximamente. Es especial, así que supongo que gustará. Como las demás 9999 de oro que me podía haber quedado, como que las tenía ya, pero he preferido gastar menos ahora y no me arrepiento. De momento, a bien la cosa. Venga, seleccionamos. Nos vamos a ir a instalaciones. ¿Por qué juego en este mapa? Porque es el nuevo y quiero conocerlo bien y que vosotros lo veáis. Me van a reventar. ¡Ay, chicos! Se está moviendo el café, qué chulo. Se mueve el café. ¿Veis? ¿Cómo se va de un lado para otro. Bueno, el manejo. Es muy, muy, muy, muy fácil. Gira muy rápidamente. Te... Nos ha molestado un poco. Ya veis lo que pasa cuando me molesta. Pero nada, vamos a morir enseguida. Ahí está. Pero bueno. Suficiente para ver este nuevo coche. Que... Cars of Cars está cada vez metiendo cosas mejores en plan El coche le han metido, se va moviendo en plan el café de un lado para otro, es normal El coche del payaso tiene ese sombrero con el muelle que va también botando Y está muy muy guay Venga, seguimos Más máquinas Más máquinas ¿Ha habido alguna vez, no solo mía, sino de alguien, alguna apertura más grande que esta? 95 máquinas Dios de mi vida Apertura para rato, venga, coche horizonte, más 20, la próxima ya sabéis, moradas nivel 7 máxima, está, venga, vamos camino al nivel 70, que tengo ganas de saber qué me dan. Bien quedar más legendarias, seguro estoy segurísimo. Si no saben ya sería cosa rara, ese Panther, se mejora el nivel 6, más 10 de experiencia. Que ya hemos pasado el Ecuador de nivel 69. Vamos camino del 70. Hmm, hmm. Venga, va. Hmm, morada. Bueno, ni tan mal, Ni tan mal, chavales. Hmm. Estoy dejando el pelo largo. Voy a hacer una coleta con los vikingos. Como los vikings. Venga, el extravagante, eh. Que nos ha dado 20, eh. Nos ha dado 20. Seguimos. El mando de la, dicho Wii, de la Nintendo, de las sweats. Bueno, nuevo coche. eh Carilana, Carilana. Esto tiene es el típico coche de los niños estadounidenses cuando eran pequeños, plan que tirabas de ellos con un par de juguetes. Y bueno. Creo que lo vamos a probar ahora después porque tengo un poco de intriga, es un poco raro, es como que tiene, tiene poca chicha, es así muy simple. Y quiero probar cómo va. Mira, salta la, la animación. Dejadme abajo en los comentarios lo de la animación, si os gusta o no. Bueno, y lo de los likes, eh, chicos, si habéis llegado hasta este momento. Dejad un like, si queréis. Bueno, esos mil likes, si queréis que este vídeo. Consiga, o sea, consiga llegar a los mil likes que me lío Para tener un vídeo mío 24 horas jugando a Clash of Cars. Que bueno, eso tiene que ser brutalítico, genialítico ¿eh? Tiene que ser una maravilla Tiene que ser una muerte para mí Vosotros os lo pasaréis bien Pero para mí tiene que ser una muerte Ese coche neón maximizado Mira, Me quedan poquitas máquinas ya Quedan poquitas máquinas, otra morada. Venga, que quiero que salga otra legendaria, eh. Llevamos ya un buen rato sin que salgan legendarias. Bueno, hemos ya abierto una pasada de máquinas, eh. Pero una pasada, pasada. Mmm, venga, va. ¿Qué me das? ¿Qué me das? No me da legendaria. Y no me gusta nada, ni un pelito. Ni un pelito. Coche de Spring, bueno no lo tenemos al máximo, más 20, faltan 50 de experiencia que se consiguen con la legendaria que nos va a salir ahora porque voy a cambiar la gorra No, no, no, no, muñeco la de coche insecto Maximizado hmm, hmm. A ver cuánto tiempo llevamos Uy, quedan 10 minutitos. Bueno, voy a tirarle a abrir máquinas a muerte, eh, chicos. Que acabemos ya. Venga. Escaudable. Más 20. No, más 20 no. Las comunes dan 10. Venga, vamos. Ládamela, común. Faltamos las animaciones. Y así vamos mucho más rapiditos. Este cortacésped De la. Esta. De esta actualización, no la anterior. ¿No lo he jugado? O si sí, lo he jugado. No me acuerdo. Tiene que ir un poco raro. Mira, morada, morada. Coche neón. Nada, maximizado. Seguimos. Bueno, bueno, bueno. Por aquí no aparecen muchas legendarias. Uf, venga, nos tiene que salir. Nada, moto de nieve, por saquito. ¡El Ariete! ¡Bien! ¡Un puñado de tiempo buscándolo y nivel 70! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿What the fuck? ¿Nuevo modificador? Bueno, bueno, el lanzallamas azul, ¿eh? Guapísimo. Lanzallamas azul, no me lo creo. Y más 25% de daño. Oh, ¿Se puede ir más chetado en Clash of Cards? Yo creo que no. Bueno, el arriete. Ya solo faltaría que es el tanque, chavales. El tanque, por Dios, el tanque ya. Si ya va la legendaria, el tanque. Me voy de la vida Es, es el Fénix, Más 20 Cuidado que como nos hagan legendaria Todavía subimos otro nivel más Bueno nos ha, No nos han dado ningún coche de prestigio Ninguna pintura Pero nos llevamos ese lanzallamas azul Que está muy chulo Y vamos a jugar ahora a ver si lo pillamos Claro que sí, con este coche que hemos dicho antes Que íbamos a utilizar nuevo Venga la, car la carrilana Tírale bueno, bueno, bueno. Madre mía, cómo se van los redines de delante, y se van para los lados. Madre, madre mía, si ma... uh, uh, uh, que me revienta. Si no me das tiempo a coger ningún power-ups, me asalta. No, no lo cogemos. Tenemos que ir rápido que se nos agota el tiempo. Pues el lanzallamas ha salido rojo. No sé vosotros cómo lo habéis visto, pero el lanzallamas ha salido rojo. Que no me saltes publicidad, por Dios. Que no quiero publicidad, santilla hombre. Muchas gracias. <coughs> Así arreglan un poco el tema de la publicidad. Que si no la pides, que no salga. Venga, va. Abrimos más máquinas. Bueno, ya hemos tocado un poquito esa carrilana en lanzallamas que.. ¡Mueva, ¡Hueva! ¡Hueva! Venga, legendaria, ven para acá. Ven para acá, baby. Ven para acá. Bueno, bueno, bueno, bueno, el avión otra vez. ¿Quién sabe si nos saldrá otra vez? ¿Quién sabe ese avión? Venga, bueno, bueno, bueno. venga, 16 máquinas, 6 ¿Eh? 16 máquinas, otra legendaria. ¿Por qué no? Otra seguida. Ah, demasiado pedir, chicos, demasiado pedir. Pero es que también igualmente que a veces hacemos aperturas, 30 máquinas, 3 legendarias. Y 95 máquinas que me salgan de momento, 3 legendarias, se me queda corto. Pero mira, estamos ya a punto del 71, ¿eh? Que vamos a subir a lo tonto. Cuatro nivelazos. Como nos pongamos aquí, cuatro nivelazos. bus de Londres, abrimos otra. Quedan cinco minutitos. Vamos a dar un minuto o dos, si acaso. Vamos a ver. Barco de la fortuna. Hmm, más dos de experiencia. Ya seguimos, tenemos que abrirlas todas, ¿eh? Un toque rápido ya. Carretilla de mina. Bueno, estará a mi cara adelante, no lo veréis, pero tenemos 781 gemitas. Épica, épica, épica, épica, venga. Uy, bien, el coche energía. Más 20, más 20 solo de experiencia, que poco, ¿no? ¡Qué es épica! ¡Que las ¡Qué épica! ¡Las épicas no daban otra más! Más, más experiencia, perdón. Se cura cuando es alcanzado por un cañón de riel. Hmm. Bueno, quiero probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, chicos. Si tenemos que estar un poquito más de tiempo, no pasa nada, se si está. Y si hay agua, vamos a intentar meter esto, digo yo, que quiera sobre el agua. Como ya estáis viendo que... Para empezar, el lanzallamas... Ni modificador ni leches. A lo mejor no tenemos que meter en ajustes. Y si nos metemos en ajustes. Hmm. Sí, sí, más congelado, pero haber pasado por ahí. Ahí está el fantasma. Hmm, hmm. Lo que pasa es que por aquí no hay ningún tramo de agua. Bueno, da igual, nos vamos a matar. Y vamos a abrir las maquinitas que nos faltan. Más una moneda, claro que sí. Claro que sí, Paco Claro que sí, voy a dejar aquí el móvil Ya sabéis que tengo aquí un soporte Donde lo dejo Es nuevo mapa guapísimo eh. modo nuclear, todo En plan fábrica nuclear Vamos a seguir Que nos salgan más legendarias Porfi, porfi, porfi Mira Ya si acabamos con otro nivel más Otra legendaria Es bien, es bien El Carro de guerra, nada, maximizado Necesito que me salgan dos más raras que no tengamos, épicas. Una legendaria más que no tengamos. Y subimos de nivel, por ejemplo. Común, de enero, más uno. 785 gemas. Ya casi 800 gemas, chicos. 800 gemitas. Ahí está la épica. Venga, épica. Épica, la ni épica. El camión de bomberos. 790 gemas. 790 gemitas. Uy, común, común Venga, me tiene que dar más legendarias, eh Que me tiene que dar más legendarias Fantasma, nivel 2 Ni tan mal Venga, va Dos raras que no tengamos Por ejemplo, las moradas Venga. Nos están saliendo bastantes moradas, eh Que hay a veces que le tiro A la apertura de máquinas Y empiezan a salir comunes Y vaya tela Nah, más dos gemas Nada, nada chicos Yo de verdad que me ilusiono mucho Cuando veo tanta amarilla por ahí saltando Me ilusiono mucho Bueno, coche payaso más 20 6 máquinas, eh Tenemos seis máquinas seis oportunidades para una nueva legendaria Y subir Un nuevo nivel De momento no va a pasar eso Como mínimo más 10 Nada, una gema más Porque esa montaña rusa es el coche oculto de hace ya más de un año tenemos ya maximizado. Ahí está la morada. La morada, dámela. Bien. Subimos al 71, chicos. Dios, cuatro nivelazos, ¿eh? Cuatro nivelazos. Subida de nivel, a ver, ¿qué nos dan? Hmm, ja. Propulsión. No modificador. 50% de distancia en la propulsión. O sea que ahora se propulsará muchísimo más lejos. Un 50% es la, un, la mitad más de lo que antes se propulsaba. Venga, hay cuatro máquinas ya, que nos vamos. Dos gemitas más y pillamos la increíble cifra de 800 gemitas. Y venga, que mi voz se está ya empezando a resentir. Vamos a ver. qué viene de tropa, más 10. ni tan mal. ¿O son ya y media. Vamos a ver las tres que nos quedan, claro que sí. No las vamos a dejar ahí pudriéndose del asco. Legendaria. Venga, nos sale otra vez el avión. ¿Os imagináis? Otra vez el avión. Venga, una gema. Faltan dos. Otra gemita más. Para esas 800 gemas. Ocho máquinas legendarias. Se dice pronto. Venga, va. Vamos. Hot rod. Venga, va. Más 20 de experiencia. Y última máquina de las 95 increíbles 95 máquinas que hemos abierto hoy. No me lo veo. Venga, chicos, vamos. Ah, podría haber sido una legendaria. Bueno, cuatro legendarias. ¿No? Creo que sí, así cuatro. la <risa> hot rod otra vez. Bueno, pues no, vamos ya. nos quedamos en 799 gemas. Pues ya está, chicos. Nos vamos a despedir. Espero que, lo, que os lo hayáis pasado estupendamente conmigo. Que me dejéis ese like si creéis que me lo merezco por estar esta hora entera jugando al Clash of Cars. Y nada, que agradezco mucho lo que me apoyáis. Eh, os veis los vídeos, lo, el apoyo que me deis en los comentarios. Me encanta, muchas gracias. Si no fuera por vosotros, no seguiría subi subiendo Clash of Cars. Bueno. Suscribiros si no estáis, y nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cars. Gracias, chicos.